Bueno, primero darle las buenas noches ya a Mario Martínez, que nos acompaña una semana más. Buenas, Mario. Buenas noches. Bueno, ya os hemos visto con, con Eliseo Parra y con Xavi dándolo todo, con de todas las cosas la semana pasada, ¿eh? Increíble cómo tocan, pues eso, una muleta, pues sacan tres instrumentos. Sí, la verdad es que maravilloso. Y hoy vamos a tener algo parecido. <ríe> parecido, sí, sí, sí, porque nos reservamos algo para el final, porque hoy queremos conocer a una agrupación folclórica de Aliste, cuyo nombre es eh, Manteo, Monteras y que nos acompañan dos de sus representantes esta noche en nuestro plató. Les paso a presentar a Ludi Domínguez. Buenas noches, Ludi. Buenas noches. Y también a Andrés Castaño. Buenas noches, Andrés. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a los dos y Mario. Bueno, que nos hagas una presentación de esta agrupación que creo que lleva poquito de andadura, pero que ya, como veremos, tiene muchas tablas. Pues sí, la verdad es que en este caso mantíos y Monteras, dos integrantes son los que nos acompañan, los que un poco organizan todo el tema tanto musical como quizá logístico de ese grupo, pues están hoy aquí porque entre otras cosas hemos querido hacer un resumen a través de ellos, de su experiencia, del programa Jotas y Mucho Más que se emite en el regional de Castilla y León y que han sido la verdad muchos grupos de Zamora los que han pasado por allí y son ellos los que desde su parte nueva, como bien has comentado, son nuevos, aunque tiene muchas tablas, pero son nuevos, pues nos van a contar su experiencia. Y bueno, pues en la tierra de Aliste, una tierra con eh, muy fructífera en todo el tema de folclore, pues esta agrupación es joven y bueno, muy, muy dinamizada. Bueno chicos, os toca. Eh, ¿Cómo nace esta, esta agrupación y cuándo y por qué? ...todo eso... ...Andrés, <risa> dime... Muy bien, pues eh, realmente nosotros como, como grupo... ...no llegamos a los dos años, poco más de año y medio llevamos... ...empezamos en el invierno del, del 2010 a, a ensayar... Eh, ...y la primera actuación fue en, en el 2011, en febrero de 2011... ...en San Blas, en Rabanales... ...y desde entonces, bueno, pues ya son muchas las actuaciones... ...que hemos hecho, muchos los kilómetros recorridos... ...y bueno, ¿cómo surgió esto? Pues eh, parte de un, unos componentes de este grupo... Eh, en las águelas en Zamora, eh, alguien les pidió que si por favor hacían una, una, misa, una misa zamorana y ella se ofreció en a hacerla sin tener ni idea de cómo se hacía y luego se vino el compromiso de tener que sacar <risa> que, que, que adelante. adelante. Contaron con nosotros dos para hacer la, la, la misa, también echamos mano de Mario, y bueno pues preparamos una, una misa Zamorana, la gente quedó encantada, y a raíz de ahí decidimos pues, bueno, pues, eh, formarnos como, como grupo. Que había ¿no? ahí algo de lo que tirar y que había que aprovecharlo, ¿no? Uh -huh. Ludi, eh, ¿cómo fueron los principios? Mm, recientes, pero ¿cómo os organizasteis para, pues eso, para empezar ya con actuaciones, ensayos, etcétera? Un poco complicado, porque cada uno veníamos de un sitio diferente, cada uno, unas chicas venían de una escuela, otros no habían bailado nunca, nosotros, bueno, a pesar de que ya somos veteranos y llevamos mucho tiempo, pero también, a ver, te costaba mucho ¿no? organizar eh, unas personas que te vienen de una escuela de música de Aliste, no es lo mismo que una escuela de aquí de Zamora. Hay gente que está en Madrid, va a otra escuela, entonces es muy difícil coordinar eso. Pero bueno, con ganas y con ilusión, pues sí que es cierto que lo estamos haciendo domingo a domingo. Estamos ensayando, le estamos dedicando muchas horas, porque sí es cierto que son muchas horas, pero eh, los chicos están animadísimos. El que no sabía bailar ahora baila yeah, perfectamente, exactly. se ha integrado totalmente. Y aparte de eso, pues, los chicos y chicas que venían de otros grupos, pues, lo que hemos hecho ha sido un poco unificarlo. O sea, todo lo que es el baile, le hemos hecho nuestro. Vamos. Hemos, eh, pues, de un baile, por ejemplo, de la J de nueve sí que sabemos exactamente cómo es, o la de pobladura o palazuelo. Y bueno, pues eso sí que lo estamos haciendo tal cual nos lo han enseñado, lo hemos recogido nosotros. Pero bailes de fuera, pues nos hemos tenido que adaptar un poco. Pues el que más había es lo que, hemos, lo que hemos hecho, es lo que hemos sacado. El que más había es el que más ha aportado. Uh -huh. Y bueno, pues yo me he ocupado un poco de organizar todo eso. Así que estáis eh, también con esa labor de recuperación y de, y de añadir, ¿no? Es cómo se bailaba y para sí, tenerlo. Sí, estamos, uh -huh. estamos incordiando mucho a la gente mayor, <risa> estamos sacándonos de las casas. <risa> los es estamos bueno. también. Los sábado, algún sábado hemos quedado con ellos, nos hemos ido a sus pueblos. Y bueno, pues eh, les hemos pedido que nos bailen y bueno, como la gente de allí les encanta esto del folclore, no hemos tenido muchos problemas. Estamos bueno, recuperando señor. muchísimas cosas, sí. La verdad que muy bien, muy uh -huh. bien. Bueno, pues eh, en parte de esas actuaciones y de ese calendario que se tiene que ir preparando cuando se decide formar una agrupación como la vuestra, también está la tele. Y esta casa, eh, Castilla y León Televisión, pues eh, tiene un programa de Jotas que es muy conocido y que precisamente las imágenes que estamos viendo eh, es de esa grabación. ¿Qué tal la experiencia? No sé si era la primera vez que, que os grababa una televisión, ¿Qué te, ¿cómo fue la cosa, cómo fue la experiencia? Sí, la verdad es que era la primera vez que nos grababan y nada, muy, muy bien. Muy, una jornada muy, muy larga, muy intensa, eh, pero bien, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, no todo el rato grabando, pero, pero casi. Y nada, nosotros, eh, pues muy bien. Y los chicos que, que están con nosotros, sobre todo los jóvenes, pues, pues encantados. Y aunque es duro porque hay que repetir muchas tomas y demás, pero vamos, que... Que sin ningún problema. Muchas horas, ¿eh? <risa> Que es que parece esto que sí, nada, que esto que que cantar y... <risa> y grabas y ya está, no. Eso es nada. Toma con la cámara al hombro, toma, to, toma con la cámara en el trípode, a los pies, a las manos, o sea que. Qué bueno, que, que bien. Y luego la temperatura, pues no era 2 grados la que teníamos, de máxima pusimos las ropas más, más antiguas y que más abrigaban, como las capas de honras, la, sí. eh, las mujeres también, y bueno, pues así pasamos, pasamos la, el día. Bueno, por lo menos eh, entre que bailabais y con la ropa, no pasa como en verano, ¿no? Que es todo lo contrario, sí. que te asfixias de calor. En esta ocasión se, se agradecía, supongo, la, este tipo de, sí, es cierto, de ropa. Es ¿Cuántas sí. personas estáis en la agrupación, Ludi? Somos 36, bueno, es éramos unos 40 42, lo que pasa que bueno, por temas de trabajo y demás pues somos unos 36 más o menos. Uh -huh. eh, ¿Todos hacéis de todo? ¿Hay músicos, eh, gente que baila o todo? Bueno y además también danzas de, de los palos, de paloteo, ¿de todo sí. hacéis entonces? Sí, eso fue eh, bueno, pues otra cosa que hemos incorporado nueva al grupo. Eh, un amigo nuestro, Carlos eh, de Tábara, el que lleva el grupo de palos, pues bueno, le hemos engañado un poquito y vino a darnos unas clases y los chicos, como son muy buenos, pues nada, con un par de clases, ahí los tienes bailando palos. Sí, desde luego, madre mía, vaya destreza, ¿eh? Yo, yo con lo del paloteo sí que me quedo anonadada porque me parece dificilísimo no trizarse un dedo de la que vas a darle con el... Con el palo. Eh, decía que, que si estáis pues eso especializados, unos con música, otros con, con el baile. ¿o Se hace un poquito, poquito un poquito de todo. Yo creo que el 99% hacemos un poco de todo. Y aparte ahora los chicos este último año pues están bailando, que es algo que no hacían. Eso, eso. Entonces solo había un par de ellos y ahora mismo son nueve chicos que están bailando. Y bueno, pues se ha conseguido, llevan un año, ¿eh? no llevan más, llevan un par de canciones y la verdad que muy bien porque tienen muchísima ilusión, muchísimas ganas y lo han cogido muy bien y quieren seguir <risas> ensayando, por lo tanto, se supone que el grupo va a ir a mejor. Andrés... Compartes la <risa> opinión de Ludic, no, por es, alusiones. Es, es cierto, se empeñó en que bailáramos, al final lo ha conseguido y, y bailamos pues, tres bailes, los nueve. Luego otros bailes ya los bailan otros chicos, todos no, pero bueno, qué bien, que lo ha conseguido, ha conseguido que bailemos. Bueno, ¿cuáles son, vemos esta, hoy la participación en nuestro programa, anteriormente en, en este programa de Jotas? ¿Qué agenda tenéis preparada o qué objetivos andan por ahí pululando que nos podéis adelantar hoy de, aquí? De inmediato, bueno, pues dadas las fechas que se están acercando, que son las navidades, nosotros será ya en ter las terceras navidades que hacemos un festival de villancicos en las residencias y clubes de jubilados. De manera altruista vamos, siempre es, eh, procuramos que sea una sorpresa, solamente hablamos con los encargados de esos edificios, le hicimos para tal día, tal hora, entonces o sea no los, los ancianos eh, llegan y, no, y nos ven y siempre bueno pues eh, llevamos pues, villancicos, por supuesto, este año son cinco villancicos nuevos y luego también hacemos un poquito de baile para nosotros y baile para la gente mayor. Hay gente mayor que baila y baila muy bien. Exactamente. ¿Y lo hacéis por la, por la comarca o por toda la provincia? por la comarca principalmente, aliste, aliste y alba, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Ese es nuestro particular regalo de Navidad que le hacemos a la gente mayor, porque la gente que está en las residencias va a pasar las navidades prácticamente con las mojas, las de cañices y con las cuidadoras en la de Rabanales, que son las que las que vamos. Entonces, el ir nosotros ahí y pasan la tarde con nosotros, pues, pues muy bien. Ya te digo, muchas se animan a cantar, muchas se animan a bailar, mucha gente mayor, y bueno, pues... Uh -huh. Vemos cómo se le caen las lágrimas, como añoran aquellos tiempos en que ellos eran mozos y mozas y cantaban y bailaban. Uf, se tiene que remover mucho por dentro, ¿eh? Y por lo menos, sí, sí, sí. ser el, el motivo, ¿no? decir, por algo lo hacemos, lo uh -huh. hacemos para esto. Ludi, yo no sé si me los puedes enseñar las manos, que las tienes ahí escondidicas, por algo en concreto, porque tenemos aquí un montón de dedales... Y todo tiene una explicación. ¿Por qué tienes la, los dedos llenos de dedales, Ludy? Bueno, porque últimamente hemos incorporado un instrumento nuevo, que es un lato, uh -huh. que se vendía antiguamente pues para... A ver. Lo tenemos aquí escondido. Sí. <risa> aquí está la sorpresa que teníamos para el final. Sí, pues esto es un lato que se vendía para meter el chorizo y conservarlo durante todo el año. Fíjate. Entonces, esto se llenaba de aceite y el chorizo que hacían en la matanza lo conservaban aquí. Como no había frigoríficos, ni había nada, pues bueno, pues esto era un, un modo de conservarlo. Y bueno, pues de que ya se dejó de hacer, esto quedó abandonado por ahí. Y nosotros, bueno, gracias a una chica de Tola, se consiguió este que es auténtico: es eso, un lato de los eh, que, bueno, pues no sé los años que tendrá, pero tiene que tener muchos años, puesto que ya está uh -huh. un poco deteriorado. Y nosotros lo estamos usando para tocar. El lato que usaban anteriormente para tocar era parecido a este, pero un poquito más pequeño. Y una vez que esos ya fueron desapareciendo, cogieron estos que estos eran los de conservar, los otros eran los que venían con el petróleo para las lámparas y más que esos ya claro. eran más antiguos. Y este lo usamos ahora pues para tocar una J y un charro. Este se ha tocado en mi pueblo y en los pueblos de alrededor, en San Vitero, en La Torre y en la zona de pobladura y eso, pues se tocaba lo que es el lato. Luego ya con las panderetas y demás, ya uh -huh. se empezó a tocar, pero previamente con este lato, con los otros más chicos. Bueno, pues les sonará a muchos de los que nos van a escuchar. Vamos a terminar con esta pequeña actuación que nos habéis <risa> preparado, Andrés y Ludi, muchas gracias por venir esta noche. Mario, vamos que seguro atrás. que vamos a tener noticias dentro de poco de este grupo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, y demás, que la verdad es que estas fechas que ya se acaba el verano pero, pero siguen moviéndose muchos, muchos grupos uh -huh. y nada agradecerles que hagan toda esta labor y que no se me olvide las imágenes que hemos visto de Ángel Luis Domínguez que también nos las no sí, nos sí. ha cedido que muchas gracias muchas gracias <risa> bueno chicos pues nos despedimos con vosotros que muchas gracias por venir Gracias. <risa> nada, encantados si quieres la <risa> jj y